Vamos inmediatamente al tema. Vamos al tema de hoy. Hechos violentos continúan en el país. Agente de seguridad mata a tres y hiere otros tres. Un agente de seguridad mató a tres personas, incluyendo su pareja sentimental, e hirió a otras tres en un hecho registrado la tarde de ayer martes en el residencial Chamar en La Salvia, municipio de Bonao. El presunto agresor fue identificado como Carlos Campos Santos, quien asesinó a tiro a su cónyuge María Jana Ortiz Portorreal, de 41 años. Asesinó también a María Mordán García, de 52, y a Basilio Lebrón, de 48 años de edad. Mientras que los heridos son Víctor Alfonso García, de 34 años, hijo del agresor, Juan de Tomás Bonifacio Ramírez, de 42 ...y fue herido de arma blanca y se desconoce oficialmente el móvil. Este hecho se suma a la lista de muertes violentas que en los últimos días consternaron al país... ...siendo la más reciente la muerte del niño de nueve años Luis Félix Camilo... ...quien murió tras recibir un disparo de manos de presuntos delincuentes que persiguieron a su familia... ...desde el aeropuerto de Santiago en un hecho aún no esclarecido. Esa es la información, ahí están las imágenes, imágenes de apoyo. Y vamos a continuar, vamos a la pregunta del día, vamos a ver. La pregunta del día, ¿a qué atribuye usted constantes hechos violentos que se han escenificado en los últimos días en el país? Háganos el feedback, 829451. Eh, 3351, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Qué atribuye usted el constante o los constantes hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el país? Vamos a ver, Fulvio, adelante. Bueno, doctor, eh, hay estos casos consternan a la población. Eh. Que uno se pregunta, caramba, ¿y qué es lo que está sucediendo con la especie humana en su comportamiento. Y este agresor tiene dos apellidos sí. eh, interesantes. Campos Santos. Oiga eso. Entonces, eh, así a grosso modo, parece eh, que hay algún ingrediente relacionado a lo que eh, se llama desequilibrio pasional. Porque Ay, no es esa vaina, que Los eh, psicólogos de aquí dicen que esa palabra no se usa. Que no se usa, claro. Dicen que no se usa, pero no podemos ser eh, hipócritas con lo que está sucediendo, con la realidad. Carlos Camposanto primero eh, mata a su pareja, pero también eh, mata a María Mordán García, que se dice que... Era también una pareja sentimental, no sé. Entonces, y a Basilio Lebrón. Hay, hay un, eh, eh, cosas de sentimientos involucrados, de acuerdo a los vecinos. Pero hay también algo que pasó ahí, sucedió ahí. Hay un video donde el agresor camina después de haber eh, agredido a las señoras. Camina le cruza a los dos policías que están custodiándolo, ¿verdad?, que están ya ahí en la escena, y luego después que mata al señor. ¿Cómo va eso ser? Sí, eso, eso lo, lo, lo, lo envié yo al programa. O sea, él comete el hecho, la primera parte del hecho, vamos comete a decir. Comete la primera parte del hecho. Luego, llega la policía. Llega la policía, acordó en el área, están ahí apostados y, y están incluso señalándolo y, y apuntándole. Y él le cruza y, y siguen y los vecinos le vocean. No lo dejen ir, no lo dejen ir. Y luego es que hiere a las otras tres un personas. Un procedimiento totalmente incorrecto. Un, hay, hay un procedimiento como como que hay que investigar. No, cuando tú llegas a una escena de, de todo ese, tipo, ese proceso, lo primero que tú tienes que hacer es someter Aquí, a la persona. Aquí, sí, hay que investigar que eso a fondo, peligroso. porque también estos hechos de violencia no pasan desapercibidos la primera vez, no pasan, eh, no quiero decir desapercibidos, no pasan por una primera vez. Alguna manifestación de violencia tuvo que darse previo a esto, en su modo vivendi en su diario vivir, sí. algo antes estaba pasando que debió de llamar la atención. Entonces, es. todo esto hay que investigar. Bueno. Muy bien. Gracias, Fulvio. Continuamos. Vamos a saludar a Francis, que está con nosotros. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerjan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos el favor que Adelante, permite. con el tema mira, ciertamente que que la actitud de la policía en principio parecía que estaba enfrente a un oficial o un superior o es que la, el protocolo es el mismo Baje el arma, le decían él bajó el arma, salió caminando pero también hay que dejarle un espacito el por qué no actuaron con este señor, porque parecía que el señor estaba provocando que a él le dispararan. Pero hay muchísima parte del cuerpo. Un policía... Entrenado, bueno, lo que pasó aquí con, la, con un, el que tiró policía, la goma... Un policía, entrenado puede hacer Con eso. el que tiró la goma, no fue eso. En una pierna le tiraron. Ya hay un lo, individuo... Lo fuera pudieron de haber sí. matado. Hay un individuo fuera de sí. No, él estaba totalmente fuera claro, de sí. Claro. El señor empezó a caminar y en estos casos ciertamente que hay que preguntarse cuál es el protocolo a seguir que dio entonces al traste con la, con la herida de los, eh, con la paz de los otros, porque el camino hacia la salida. Y hirió tres después de eso. Y después de eso hirió tres. Parece ser que ahí fue cuando actuaron porque el, el señor dice que está herido. Entonces, no está pasando algo a los dominicanos. Y cuando no es que hay una persona que se encierra en su mundo, provoca las cosas, es decir, es insistente, parece que esto venía arrastrándose, como tú decías, que no era algo de, del momento, sino que había ya algo que, y por lo que vi eran personas muy, ya mayores, y se y dice que se trataba de que mató a su amante. También, así. también. Oígame esto. Eh, a esa edad en esos trotes es un asunto que es inexplicable que, que pasaba en ese en la cabeza de ese señor y de esa señora hablar de, de por lo que yo vi de foto verdad y la y la edad que dicen tener cada uno eso para bueno. mí eh, resulta un tanto... Lament es, bueno, es lamentable. Pero aquí nosotros todos necesitamos de una especie Ahora de... Hay que preguntarle a Vila si ese es el... De, de evaluación. De, nuevo de la policía. <risa> a Vila, el, el nuevo... Coño, <risa> ¿Tú sabes qué es eso también? Bueno... ¿eh? Se, se percibe miedo de la policía. Pero por Dios. No, inv no involucrarse en un problema. No, pero ven acá. Es, que ¿Es no? eso. Es que ahí, olvídate. Pero bueno. yerian adelante. Yo ni sé qué... Vamos a ver. Miren, en la República Dominicana, también como en, en toda América Latina, cuando vemos este tipo de casos no nos queda otra que lamentarnos, porque no vamos a tener nada más. está eh, bien. Lo que sorprende es que él no se suicidara. Es lo que sorprende, porque luego de que una gente comete una acción así, por la... Eh, por el motivo que yo ahí, presumo que lo hizo normalmente he, o se entregan de manera, que fue lo que él hizo cuando él salió era para que lo mataran. Era, si ustedes dan cuenta en el video, cuando ese campante, le pasa por el frente de la policía. Estaba provocando, pero, que él estaba provocando que lo mataran o, en, o de entregarse. Pero que la, es una pol, especie la policía de, pudo apresar. Que es una especie de suicidio. O sea, ahí salió. Agárreme, yo estoy aquí. Sí, Porque si no pudo se apresar. trinchera. fue el que estaba detrás de la, de, la, de la camioneta. Pudo haber venido por detrás. No, y, y agarrarlo. El, el, el tipo está armado. O sea. Hay metodología. Claro, hay bueno. muchísimas. Pero miren, ¿qué es lo que quiero significar? Desafortunadamente, y a propósito del término que utilizaba Fulvio, ¿por qué nosotros no vamos a llegar a ningún lado, por lo menos en América Latina, respecto de este tipo de casos? Que ustedes se van a dar cuenta que ahorita parece que es una situación pasional. Pero, pero, los guruses del, te del tema. Dicen que el término pasional, crimen pasional, no se puede utilizar, que ya está descartado. No me han mostrado una sola eh, investigación que así lo establezca. resulta que la especie humana está llena de pasiones. Claro. ¿Por qué? Señores, y Amado planteaba, creo que ayer que tú hablabas sobre eso. ¿Quién comete homicidio y se suicida? ¿Quién roba, ¿Quién roba y se <risa> suicida? Por, por Dios. Tienen que darse cuenta que son dos tipos de delitos totalmente mm. diferentes. Y aquí voy a hacer un, un, un ejemplo pero hay una comparación con los terroristas. Hay diferentes tipos de terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo que es del narcotráfico. ¿Se acuerdan de, de Pablo Escobar? Barriendo con medio Colombia y tumbando aviones y poniendo bombas. Eso era un terrorismo que buscaba implantar el terror, el mismo terrorismo, pero para tener el control del narcotráfico. ¿Mm? Pero hay un terrorismo que es religioso, que es básicamente lo que hacen, por ejemplo, en el caso de los musulmanes. Eh, extremistas, no todos, los musulmanes, eh, lo, lo, los musulmanes que son extremistas, que van y se revientan en un sitio porque, esos porque ese grupo de gente son infieles, eh, ¿verdad?, A partiendo de lo que establece el Corán. Entonces, son dos es lo, el mismo delito, ¿verdad?, eh, provocar el terror, provocar muertes, pero con un motivo diferente. Aquello es para el narcotráfico, esto es por una cuestión religiosa, una creencia religiosa. Es lo mismo si ustedes quieren llamarlo como pues como ustedes quieran. ¿Tú sabes cómo le han puesto en la República Dominicana? Eh, feminicidio íntimo, para no utilizar la palabra pasional. ¿Por qué? Y eso, y eso yo lo vi en carne propia porque estoy trabajando eh, en la investigación eh, de este tipo de temas. ¿Qué me dicen ellos? No, lo que pasa es que el crimen pasional beneficiaría al agresor y se podría convertir en un atenuante. Pues no lo dejemos convertir en un atenuante, es sencillo. Bueno, el que mató por, por pasión, mató. Y, y es los mismos 20 o 30 años, dependiendo de, de, de la circunstancia en la que se dio. Punto. Pero no dejemos de encontrar una posible eh, solución preventiva a esto por matarnos eh, discutiendo el término. Él nunca soltó el arma. Que es una locura, no, no, señores. No, no, Es una locura. Pero cuando él sale, eh, con eh, el, no sale con el arma apuntando, sale oh. caminando como y luego eh, pero y luego, ninguno de los policías luego tampoco lo usa arma blanca. Entonces, sí. señores, miren, el crimen pasional sí concluyo. Sí existe, aunque un grupo de gente aquí en América Latina quiera decir que no, sí existe, señores. Y hay que pasar por esos momentos, no estamos justificando. El que comete un crimen pasional igual debe pagar sus 20, sus 30, sus 15, lo que tenga que pagar. Porque bueno, no, se no se puede convertir sí, en un eximente, sí no se puede convertir en un atenuante. Pero de que sí existe, existe. Y de eso mi está, que incluso mi me decían en el Centro Conductual para Hombres, que la mayoría de hombres que agreden a sus parejas no, son, no tienen eh, eh, eh, actos delincuenciales previo no, y Entonces yo decía, no decía son eso es parte del perfil. Eso es parte del perfil. No son delincuentes comunes. Pero sí pueden manifestar actos violentos anteriormente claro claro que sí pero Mire, extraño de la pareja extraño sumamente extraño el comportamiento policial cuando usted llega a un lugar así en esa en una situación como esa lo primero que usted tiene es que minimizar el peligro que usted va a enfrentar hay que minimizarlo de qué manera bueno en este caso tenemos un tirador armado que acaba de herir probablemente yo no supieran que había gente muerta, pero sí estaban seguros de que había habido heridas y esas heridas quizás pudieran provocar muertes. En ese momento la policía lo que, debe, lo que debió de actuar era sobre la base de minimizar el peligro que representa este señor armado que acaba de disparar. Es lo mismo que usted hace en la cocina. Si en su cocina se le está quemando un, uno de los... Eh, de, paños de esos que se usan en la cocina para pear, paila y esas cosas. Si se le está quemando, ¿qué es lo que usted hace? Echarle agua. ¿Qué es lo que usted acaba de hacer? Minimizar el peligro. Eso debe hacer la, la policía, pero no dejarlo a su antojo como se vio en el video. ¿A qué se debe? Bueno, hay que profundizar en la investigación, pero de, definitivamente este señor pudo ser o alguien conocido, o un ex miembro de la policía retirado, conocido ya, que se le tenía algún nivel de confianza, algún nivel de conocimiento, incluso con esos policías o con la o con los, el cuerpo policial de Bonao, qué sé yo. Algo debió haber pasado que se permitió que eso se haga así, porque la policía ese no es el comportamiento correcto, normal. No el correcto, es totalmente incorrecto, pero no es el normal de la policía que va más allá de lo correcto. Es decir, cuando la policía llega a un sitio, ¿qué es lo que primero hace? Con el arma en la mano. Lo primero que la policía hace es llegar a un lugar con el arma en la mano. Y si hay algo que le ponga la cara, le parte en la cara. O sea, no tiene sentido que la policía actúe de esta manera en una escena del crimen de esta forma. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada vez que vemos una actuación policial nos damos cuenta que necesitamos demasiado trabajo con la policía para hacer de la policía un cuerpo de seguridad nacional en el que pudiéramos confiar, porque a veces se pasa de contento y otras veces es demasiado pasivo. En este caso, la pasividad de la policía provocó las heridas de los otros tres. Si eso no hubiese pasado, en los otros heridos, que ojalá no pase más nada de ahí en adelante, pero uno no sabe, hay una persona herida, tal vez hasta se muere. Eh, si, eso, si ellos hubiesen actuado correctamente, pues indudablemente que este señor o, o estos tres heridos no hubiesen existido. ¿Qué debieron hacer? Detenerlo. ¿Cómo? Ellos tienen, ellos, ellos tienen que estar entrenados para eso. Él, él no estaba apuntando, no era una, un, un objeto... ...de peligro en ese momento para la persona del policía que, que lo perseguía o que debió perseguirlo. Pudieron haber, haberlo detenido, dado el alto, acuéstese boca abajo, ponga el arma en el suelo. Eso es lo primero que se hace. No que te quede con el arma, pon el arma en el suelo... ...y empújela con el pie. Cuestión de que no tenga la oportunidad de volverse a armar. O sea, todas esas cosas se hacen mediante niveles de protocolo y de formación a la policía. Pero la policía de este país... Cuando no la hace a la entrada, la hace Mira, a la salida. Dice mirando la, la edad, eh, me es una mujer joven. Parece que la foto, no sé qué foto fue que yo vi. Se mm. ve más de 41 años. Eh, bueno. Pero... pero eh, dice aquí que tiene 40 y pico. 41 años. Bueno, señores, es indudablemente una situación que hay que... Tomar en consideración, ¿verdad? Y el tema de la violencia hay que trabajarlo mucho en este país. Nosotros, el Estado Dominicano, A mí, me gustaría, a mí me gustaría saber algún testimonio de la familia más cercana uh -huh. sobre el comportamiento de señor. lo que de tú decías. Señor. Si eso pasó ahora, eso no pasó en ese momento, eso, eso tiene que tener un Por, background. Claro, porque hay algo que parece ser... Parece ser en este en esta acción de ayer que él estaba planificando eso. Como que, óyeme, la encontró cerca, la encontró junta, estaban cerca. Como, como que se, pre no sé, eh, es, un hecho, es un hecho que no se puede quedar así simplemente como un hecho más. Sino que hay, hay que conocer a fondo. Y que todas estas cosas puedan servir para evitar que otros sucedan. Claro. Y también lo que sucedió con el comportamiento policial ahí, tiene que llamar la atención. Y investigar. ¿Por qué? Debe de llamar la atención. Porque es el cuerpo armado civil para cuidar a la ciudadanía, que tiene que saber actuar, tiene que estar preparada. Si no son válidos los seis meses que se le da de entrenamiento, pues vamos a darle... Más tiempo, o vamos a poner personas más expertas dándole los mira, entrenamientos. Mira, mira qué cosa, qué? mira qué cosa más interesante en, en el video que se muestra ahí, ellos triangularon al tipo sí. y esa es una actitud sí, correcta. Sí, Lo triangularon, sí, porque sí, tú tienes, sí, sí. si tú le pones atención al que te queda a la izquierda. Sí. El que te queda a la derecha puede acercársete y claro. entonces sorprenderte, o viceversa. Fue lo que sí, pero pero la, no aprovecharon que, eso. No aprovecharon. Sí. ¿Por qué no lo aprovecharon? O sea... Algo hay, yo no entiendo. Parecía como si fuera una persona que en la institución tenía... No, el, el, el, el, ¿cómo se llama? El oficial del día. ¿Qué sucedía? Oh, que se volvió ¿Qué, loco. El, ¿Qué, el ¿Qué sucedía en el entorno de esa familia? Sí. ¿Fueron las damas alguna vez al derecho a la protección de la mujer fueron alguna vez a la procuraduría, hicieron algún tipo de acción, todo eso, todo eso hay que cómo él se comportaba en su trabajo, como, como seguridad, todo eso hay que averiguar. Pero pero lamentablemente la sociedad no va a tener esa información porque ese caso inmediatamente ya a él se le conoce medio coerción y lo tranca para no. la sociedad dejó de importar. Entonces no hay una investigación real sobre el caso y no tenemos luego un perfil, no se levanta un perfil de esa persona que pudiera servirnos a futuro. Eh, como una herramienta de prevención, lamentablemente.